gran parte de nuestra percepción acerca de la vida y lo que nos sucede viene filtrada por nuestros juicios nuestras emociones negativas sin resolver y las experiencias negativas que hemos tenido anteriormente entonces qué tan seguras podemos estar sobre que estas percepciones son reales debemos detenernos a observar con humildad y darnos cuenta que algunas veces podemos creer que estamos en lo correcto cayendo en una actitud hostil y de superioridad al no tomar en cuenta la opinión de los demás La vida no solo sucede, nuestra forma de percibirla depende de aquello que está dentro de nosotros y en función a eso es que reaccionamos la vida es una serie de eventos que suceden uno tras otro a cada instante. La sanación viene desde adentro. ¿Qué te hace reaccionar? ¿Qué es lo que te hace juzgar? ¿Qué te hace no estar en paz con las acciones de las personas o su forma de ser? cómo te sientes ante las cosas que no te gustan. Cuando logras sanar todo eso, empiezas a estar más en paz con la vida en general. Empiezas a vivir una vida más plena donde no te tomas personal las reacciones de los demás. ¿Te ha sucedido alguna vez que siempre juzgas a una persona o una situación en particular? En la mayoría de las ocasiones, cuando hacemos esto, es porque hay algo que se detona en nuestro interior con respecto a esa persona o esa experiencia vivida. Es bueno tomar conciencia del malestar y la reacción que esto causa. Darnos cuenta de toda la paz que se nos quita en un instante. Solo debemos ser vulnerables y honestas y honestos con nosotros mismos. El camino del autoconocimiento solo lo puedes recorrer tú y así darte cuenta de que es aquello que debes sanar. Nuestras percepciones y reacciones ante la vida vienen determinadas por lo que hay en nuestro mundo interior. Hagamos esta reflexión. Pregúntate hoy lo siguiente. ¿Cómo es mi actitud ante las cosas con las que no estoy de acuerdo? ¿Cómo es mi actitud cuando me siento ofendida u ofendido? ¿Cómo es mi actitud ante los cambios en mi vida? ¿Cómo es mi actitud cuando las cosas no se dan como yo quería? Ahora, date cuenta que en muchas ocasiones la actitud no es de paz sino de lucha, de pelea, de estar a la defensiva. Si en nuestro mundo interior no hay paz, veremos siempre conflictos en nuestra vida. Recuerda, aquello que nos perturba emocionalmente hasta afectarnos el espíritu, suele tener como origen un pensamiento tóxico.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 Nuestra búsqueda y trabajo interno nos llevan a buscar las revoluciones más altas. ¿Tú sabes por qué? Porque es ahí en donde nos encontramos, enfrente con la paz y el alivio total. Que tengas muy buen día.